Corradera, no te olvides la carnada, ascarudo o morena, con eso no va a fallear. Paticio vio dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador. Paticio dorado, vamos con el primero de la, la mañana. Eso va. Si el sol está calentando, andate para el bañado. Carpacú, de paciente y muy cañado En con un coco y silencioso no esperas Que ese pacu si tu no se te puede escapar Pescador, soñador Que ese pacu si tu no se te puede escapar Que ese pacu si tu no se te puede escapar Espectacular, espectacular, muchacho. Mira, mira. Mira la caña. Muy bien, Eduardo. ¿Eh? Acá. Con un paletita quebrada. Con un paleta quebrada, una mojarra, paleta. No, esto es una banana, paleta quebrada. Sí. Yo haciendo spinning, estábamos haciendo bye. Bueno spinning porque estamos trabajando con un reel frontal. Está bien Bueno, un hermoso doradillo. ¿eh? Tomando nuestro señuelito, que lo vamos a mostrar también. Un paleta quebrada, haciendo baile acá contra la barranca. Así que espectacular.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 Este somos es un señor de los payos. ese ¿sí? ¿Eh? estamos mostrando el señorito que usamos. Dale, vamos a Ciudad con alma de pueblo que estaba estaba, ¿eh? estaba dos lances tiró al toque ahí ahí yo un toque. ahí, ahí. Bueno, estamos con Aníbal, otra captura, haciendo bye. Espectacular. ¡Esa! Está... ¡Eso! ¡Eso, eso! siento he muy mal por eso. ¿no? Está... Ahí está la entonces se ve el señuelo bueno espectacular que estamos con aníbal unido Un doradillo con señuelo muy divertido bueno ahora vamos a hacer la fotito y al agua esperame estamos haciendo la devolución chau hermoso mirá, mirá. qué transparente el agua muy bien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 Se fabrican en esloras de 2 metros 40 a 4 metros 20. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Comones Ibiza.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 Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunícate al teléfono 2215 92 1746.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 Dormiendo una siesta. Dormiendo una siestita. <risa> eh, Bueno, bueno, estamos, Acá estamos con Alberto el guía, que metió otro lindo doradito, con señuelo, espectacular, haciendo bye. Le cambiamos el sol, ¿viste? Sí, bien esas... Muy bien, Alberto, la una fotito y al agua. Bueno, que hicimos un alto al mediodía, realmente un día fantástico acá en Esquina Corrientes. Mucho calor, hoy dan 29 grados, que ya lo, lo debe estar haciendo. Acá encontramos un lugar, una sombrita, miren qué, qué lugar. Bueno, Macanaki, ¿cómo te dicen? Macanaki. Macanaki, macanaki va a ser unos pescaditos fritos, así que bueno, mostrando un que tenemos ahí, cómo sí. lo va a preparar. Un rodajita. Acá. Bueno, acá estamos sobre la costa, espectacular, un lugar fantástico. Acá vamos a el resto de los muchachos estamos compartiendo la salida. Beto. De las medias, ¿sí? Hernán. Bueno, calor es Hernán, ¿no? Oh. Hernán va el operador, el que organiza la excursión acá, a la esquina, a Posada Los Ceibos. Aníbal, ¿cómo andamos? Anduvimos bien Aníbal hoy, sacaste unos lindos doleditos. Bueno, fantástico, che. Bueno acá también mi guía che, mostrá mi guía Y acá estamos, esperá que estamos viendo acá al cocinero, a ver cómo lo lleva al, al pastillito que lo está trozando ah, De 10 de Bueno gente, a ver Hernán, ¿cómo anduvimos hoy? ¿Cómo anduvimos la pesca hoy? Contá un Duo poco muy bien, hoy algo increíble porque hoy se dio con ceñuelo la ¿Verdad que bueno ustedes, tanto nosotros, todo al golpe o con trole. Que Ayer viste que fue todo con carnada y el garete. Pero ayer estuvo bastante duro. El pique. Estuvo duro, pero bueno, la única forma era con, con, con carnada canado. y gareteando. Y hoy vos fíjate que contra las barrancas se hizo, se hizo al golpe y después bueno se sacó algo también a trolling, así que está muy, muy variante también el pique, ¿no? Pero bueno, hoy estuvo entretenida, por lo menos tuvimos muchos piques, perdimos unos cuantos piques este, troleando, unos cuantos piques también al golpe, porque bueno, el dorado tomaba para ahí largaba, pero bueno, eh, estuvo entretenida. Sí, igualmente sabemos que estamos en esta época, que lo que venimos haciendo es un, un fantasiazo de, de todo, donde son las cabañas y del lugar. Pero bueno, o sea, tratar de armar la expulsión ahora para, para fines de octubre. Perfecto, de nuestra Qué segunda mejor. jornada acá en Esquina Corriente. Bueno, realmente pasamos un día fantástico, un día de muy lindo, lindas temperaturas, tuvimos casi 29 grados, pudimos hacer una pesca bastante, bastante aceptable. Sí, sí, sí, hoy se, se dio mucho más, todo con bay, todo con señuelo. Como nos gusta, como nos gusta, sí. <ríe> No tocamos una carnada, no todo tocamos con carna... todo por artificiales. Es este... todo artificial.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 Bueno, ahí lo mostramos el funcionamiento, ¿sí? Viene con un cargador de 10 disparos o con una cuna para poder hacer, hacerlo tiro a tiro, ¿no? Bueno, como podés ver, viene con un montón de rieles Weaver en todo el rifle, ¿sí? Lo tenemos ahí por arriba, como para colocar accesorios. Acá abajo también, como para un bipode, una linterna, ¿sí? Obviamente una mira telescópica. Todo el cañón recubierto por el supresor de sonido.